Amor fraternal, compañerismo y distancia, cosas contrapuestas, inclemencias de la vida, tiempo transcurrido, conocemos gente, nos complementamos, nos alejamos, afrontamos o huimos, miedo, fortaleza e incertidumbre, la vida misma no cabe en papel.